...de este 2022. Desde que ha comenzado esta tercera ola... Eh, ...tenemos los marcadores epidemiológicos muy deteriorados... ...lo que hemos notado es un aumento... ...en la ocupación en sala común... ...de hasta un 50% de lo que veníamos teniendo... Eh, ...con una ocupación promedio del 30%... ...de la capacidad instalada en el sector privado... ...con pacientes COVID... ...pero no vemos este mismo impacto... ...en la unidad de terapia intensiva... Eh, hasta el momento, representando de la cantidad de pacientes internados que tenemos, solamente el 7% que requiere eh, terapia intensiva hasta ahora, eh, por lo que bueno, hay que esperar los próximos días para ver cómo va evolucionando la, la curva. Estamos todos con mucho dolor eh, Por suerte no sufrió Y...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 Vamos a poner en funciones al nuevo ministro de Economía. Doctor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios... Y la nación nos lo demanda. Gracias a todos y todas. Bienvenido a Sergio. Mbappé. Gol de Francia. Contra Loris. Valido. Messi. ¡Gal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tapa el arquero! ¡Tapa el arquero! ¡Tapa el dibu, ¡Tapa el dibu, ¡Tapa el dibu. ¡Vamos, Paulo! ¡Divala! ¡Gal! ¡Va, Chouameni! Paredes, Paredes, ¡Gol! ¡Gol de Coromarín! ¡Oh! ¡Va Montiel! ¡Va Gonzalo! ¡Va Montiel! ¡Gol! Gracias a Dios por vivir todo momento único en la vida. Jamás lo imaginé 36 años y que todo que argentino abrazado. Gracias, Leo. Tercer título en la historia. Camper extraordinario, brillante, único, irrepetible, pero además un tipo sensacional. Sí, sí, sí, Besano, sí. Besano, sí, papá. Soy, soy Será Qué emoción, ¿no? Hermoso. Lo volvemos a ver una y otra sí, y otra sí. vez y se nos vuelve a quitar la piel. Sí, te hace olvidar todo lo que pasó, porque arrancábamos enero con picos altísimos de contagios de COVID. Eh, la verdad es que se estaba viviendo una situación sanitaria importante, ¿no? Eh, así arrancamos el año y bueno, después Y todo así lo se terminamos, fue. qué locura. Sí, porque también qué hoy locura. estamos viviendo picos. No, digo, desde ah, de esto de no saber y, de, que COVID y terminamos con un festejo masivo todos Claro, juntos. claro, sí. exactamente. no. La está en casa. Por un minuto nos olvidamos De, de, de tanta cosa ¿no? Eh, una inflación imparable sí. Un dólar por las nubes 50% de pobreza Y por un minuto es como si todo eso No hubiese existido y 5 millones